No, la verdad es que te mintieron, me mintieron, nos mintieron. Este mundo no es este mundo dispar que nos quieren vender, en el cual creemos que las mujeres no lloran por amor, o que los hombres no son atacados o asaltados. No, esta no es la realidad, es el mundo que nos han puesto ante nuestros ojos. Porque te comparto un secreto, mujeres y hombres por igual hemos llegado a mendigar amor. Hemos llegado a sentir la necesidad de aferrarnos a otra persona, por miedo. ¿Sabes de qué te hablo? Entonces siéntate un poco, date la oportunidad de escuchar este video que quiero compartir, porque hay una frase que encontré por ahí, no es de mi autoría, y de todo lo que te diré, esta frase es el único pensamiento que no me pertenece. Y dice así, el hombre que ha de mendigar amor, es el más miserable de todos los mendigos. La frase es atribuible a alguien cuyo nombre lamentablemente me cuesta pronunciar. Así que solo diré su apellido, Tagore. Y pues, Tagore tenía razón. La realidad del asunto es que el mendigar amor se ha convertido en una enfermedad silenciosa que todo mundo oculta en lo público, pero que practica en lo privado. Como lo sé, bien, dime si esto lo has visto. Tienes enfrente a ti a la chica que tanto publica en sus redes sociales, que es una mujer fuerte, empoderada, que no se humilla ante nadie, y como si se tratara de una Jenny Rivera reencarnada, habla de que es mucha mujer, pero cuando la conoces, cuando la ves como ella es, te das cuenta que es una chica frágil, asustadiza, molesta por las constantes decepciones que no logra superar, y encima de ello, que vive aferrada a una persona que no la quiere, pero que ella insiste en estar ahí. Lo veo todo el tiempo. El desamor, el rogar por amor, es una enfermedad oculta, que regularmente nos da vergüenza mostrar a la gente. Porque es más sencillo mostrar una actitud completa, como diciendo, solo las mujeres desesperadas hacen esas cosas, yo no. Los hombres somos igual. A veces presumimos de tantos y tantos ligues, pero a veces nuestra vida es tan solitaria que andamos arrastrándonos por una mujer, que nos trata mal, que a veces nos saca provecho y luego nos deja como si fuéramos artículos de tienda, como si no valiéramos nada. Sin embargo, ante la sociedad nos presentamos como meros galantes, que podemos tener a cualquier mujer a nuestros pies, <ríe> cuando en la realidad estamos tan vacíos. ¿A quién se le ocurrió decir que una mujer sola es aquella mujer que hace lo que el hombre promedio hace en público si supiera el autor de esa frase, que el hombre promedio, a veces vive aferrado a una mujer, que no lo quiere, y que a veces tiene que aceptar lo que la vida le arroja, porque no puede tener algo mejor, o lo más importante, ¿qué hay de esas personas que fingen tener una vida amorosa satisfactoria, solo para guardar apariencias? Cuando por dentro se pudren en una relación absurda y cargada de dogmatismos tontos, cuando por dentro quisieran gritar y decir, yo no quiero esto, estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de no tener opciones, estoy cansado de siempre esperar a que me escojan, estoy cansado de tener que conformarme con este amor tan trágico, que la vida me arroja. Quiero escapar de este mundo de tantas apariencias, apuesto que lo hemos dicho. Yo llegué a decirlo, llegué a presumir de amores que no tenía, llegué a presumir de una vida que no vivía, solo por aparentar. Y así, hay muchas mujeres que se les da un buen amor, por las apariencias, y así, hay hombres a quienes se les va buen amor, por mero gusto de querer mantener las apariencias, cuando por dentro andan de rodillas por una persona que ni los quiere, ni les pone atención, o que simplemente los hace a un lado. ¿Y qué me dices de aquellos que aman el estatus social de la pareja, más que a la pareja? Hey, mira el pibón de novia que tengo, o de la típica chica que se pavonea de tener un marido adinerado cuando en realidad, ya ni no soporta tener encima de ella, y que todas las noches se siente que tiene que bañarse para no sentir su aroma en su propia piel. La vida, son a veces relaciones plásticas, lo cual está bien. Digo, tú puedes simplemente proponerle a alguien un trueque entre amor y dinero, y así las cosas pueden funcionar, pero ¿qué hay cuando eso desgracia tu vida? ¿Qué hay cuando por apariencia haces las cosas que haces, y en la marcha te castigas tú? Hay ciertas formas de pensar, hay ciertas formas de amar, que no son bien vistas en la sociedad, pero que funcionan. No hablo de esas cosas, hablo de aquellas en donde tú realmente sufres, no porque la otra persona así se lo haya propuesto, sino porque tú, así lo decides. Lo decides estando ahí donde no te quieren, porque a veces mendigar amor, es más un castigo de la persona que sigue ahí parada, sufriendo las migajas de amor que le dan, más que la persona que la da. Porque esa persona que entrega esas migajas, puede ser una persona que en muchas ocasiones, ya te probó y te dijo con palabras, que no te quiere, que no te quiere ver más, que ya no quiere estar ahí contigo, y tú, ahí estás llorando y sufriendo por ella. Hay un sufrimiento que alguien te hace padecer, y hay uno mismo que tú te provocas. Y mendigar amor, es un sufrimiento autoimpuesto a la otra persona, no te obliga a que llores o mendigues. Es como si vas por la calle, y alguien arroja un trozo de pan a la banqueta. Tú puedes pasar de esa persona y listo, o puedes agacharte y empezar a comer del suelo. Qué grotesca analogía, pues te digo algo, mendigar amor es justo esa imagen en tu cabeza, la de una persona que baja la cabeza, para comer de lo que hay tirado en el suelo. Una persona que decide que esto ya no será así, es una que ignora el amor hecho migajas, y simplemente sigue su camino, hasta dar con un amor que le trate bien. Aún las chicas que aman por dinero, encuentran mejor trato, que aquellas que aman por convicción. Las he escuchado diciendo que más que amantes, a veces son terapeutas, amigas, y que sus parejas son personas en muchos casos caballerosos, y que les dan tratos muy dulces. Y si una mujer que puede vivir bajo ese intercambio, puede ser tratada como un ser humano, y no digo que todo sea así, ¿por qué la mujer que ama sin medida y sin pedir nada a cambio, se le arroja trozos de amor? ¿No te parece injusto? ¿No te parece injusto que un hombre que da la vida por la felicidad de su amada, reciba maltratos? ¿No te parece injusto que una mujer que ama con devoción, sea tratada con desprecio? Pues te traigo noticias tú puedes cambiar eso. Cuando alguien arroje migajas de amor frente a ti, tú pasa de esa persona, ignórala, y sigue tu camino. No te agaches a recoger lo que te tiran, el amor no es recoger migajas, el amor se da y se recibe por completo. No pretendo ser un gurú del amor, ni decir que las diversas formas de amar sean malas o buenas, pero existen formas de amar que son saludables para nuestras almas para nuestras vidas y para nuestra existencia. Esas deben ser practicadas, y aquellas que sean nocivas para nuestra salud, deben ser desechadas. Es un criterio simple, digo, tan fácil como diferenciar entre aquello que te es saludable y te hace bien, y entre aquello cuyo resultado de su consumo, te hace mal y te daña. Ese criterio para mí, parece tener sentido, y para ti, la próxima vez que sientas que estás a punto de mendigar amor. piensa por un momento, ¿por qué lo haces. ¿Lo haces para lucir como el tipo más ligón de tus amigos? ¿Lo haces para hacer la envidia de tus amigas solteras? ¿Lo haces para convencer a mamá de que no eres una soltera amargada? ¿Lo haces porque te molesta que tus amigos te llamen virgen? ¿Qué te empuja a estar con alguien que no te ama? Debes realmente ser honesta, y honesto contigo mismo. Sabes, yo lo vivía y al principio te dije un secreto, sobre que las mujeres y hombres sufrimos por igual. No parece un secreto en las palabras, pero sí lo es en la experiencia. Llegar a esta conclusión mediante la experiencia, sí que es un descubrimiento comparable con el descubrir el fuego. Pues te di algo que te parece era chistoso, pero yo antes creía que solo los hombres sufríamos por esas cosas que cuando nos acercábamos a la chica que nos gustaba, suponía un rechazo, o teníamos que lidiar con los cambios de humor de una chica en cuestión, y que eso la llevaría a hacernos infiel. Llegó un punto en que vi, que en este embrollo, solo nosotros sufrimos. Pero pronto, me fui dando cuenta que había mujeres a quienes cuyas parejas, también les hacían cosas tristes. Y fue cuando me di cuenta que abandonar a alguien, no es algo que solo hacen las mujeres, o los hombres. Son cosas que ambos pueden hacer, y ambos tienen la capacidad de herir. Pero lo más importante, es que solo nos pueden herir, si dejamos que lo hagan.